Hola que yo estoy de aquí GTNCCZ comentando un nuevo video, esta vez un video tutorial y estoy aquí en compañía de mi amigo Juegalin Wasacaca. Y bueno, este video lo estoy haciendo porque a algunos usuarios de Steam le eh, han salido el error de que les inicia el Warface y nunca carga el launcher carga y carga el, el iniciador de Steam más no carga el launcher y bueno en este video vamos vale en este video en este video vamos a, a buscar dos soluciones a ese error bueno las dos soluciones se las explico yo voy a hacer esta, estas carpetas que todavía no vamos a ir vale la primera solución es borrando una carpeta y haciendo un respaldo de la misma carpeta vale juega li vale Ah, bueno, sí. vale. <risa> vamos a, a las carpetas <risa> okay. y vamos a Equipo. Estando en equipo vamos a Disco Local C, Archivos de Programa x86, vamos a Steam. Oh, bueno, más fácil, aquí le estoy dejando la dirección abajo en los link, en, el, en la descripción, perdón, eh, la copia y la pegan de una vez y listo. Steam Map, <risa> ¿no? <risa> Common... <Cállese> la boca! <risa> Warface <ríe> y estando aquí en Warface, vamos a hacer esta carpeta de Game Center. Vamos a copiarla, bueno, copiarla no, vamos a moverla al escritorio. Perdón, la movemos al escritorio. Son un Giga 20 Megas. Después, aquí vamos a quedarnos sin Game Center o Game Center, depende de cómo lo veas. XD <ríe> Después que los tengas así, ustedes van a iniciar Warface normalmente. Inician Warface le va a decir que está buscando actualizaciones. Miren, vea, aquí me quedó la carpeta de nuevo y me dice que va a hacer actualizaciones. Pues esa actualización yo no la necesito porque ya yo la tengo aquí. ¿de? <risa> 100%, <risa> 100 real no fea, así que lo voy a cerrar. Buscando actualizaciones, cancelo. Cancelo esto, cierro launcher que ya lo tengo. XD. Y esta carpeta la devuelvo porque la necesito. Jaja. <risa> Reemplazar los archivos Listo, vale, vale, vale La siguiente solución Juega Link ¿Estás ahí? Ay Holy shit Me metí fue en el, en el traductor XD eh, La siguiente solución es copiando Bueno, yo le dejo el link abajo en la descripción Nos metemos en este link En internet, obviamente Cuando nos metamos Van a descargar el archivo Descargamos este archivo lo voy a descargar para que ustedes vean cómo se descarga el kit de... ¿eh? Ok, no Lo estoy descargando, después que lo hayan descargado no pesa nada, son, son como 6 megas o algo así Ya ni me acuerdo Vamos a la carpeta donde se descargó Copiamos el archivo Nos vamos a Steam Bueno, a Steam no Warface de Steam eh, eh, que ya como les dije está en el archivo programa, Steam, no, Steam más common Warface La pegan Reemplazan el archivo Y listo Inician Warface y les va a iniciar normalmente, esas son las dos soluciones la primera solución como les dije es sacando la carpeta de Game Center y que inician Warface para que se vuelva a quedar desde cero y la inician normal, o sea ella se va a hacer de nuevo, la carpeta después que esté lista, inician Warface, normalito y la siguiente solución es descargar el archivo warface.me.com.stimloader Después que la tengan la ponen en, en la carpeta de, de perdón de Warface. Cuando la pongan, inician su launcher y va a iniciar normalmente. Aquí está. Nice. Entonces ya tienen las dos soluciones. Otra solución que les voy a dar adicional es a la página de Warface. Como vean no se puede acceder al sitio web porque se la reconoce como si fuese una amenaza. El... La, la, ya vamos a ver por qué. No sé por qué, eso sí. Pero ya van a ver y ustedes cargan no sé por qué pero ya nada. no no sé por qué es que no sé porque es como que si una actualización que hizo Warfare ya reconoce la página como amenaza entonces <risa> tiene... Sí, algo así entonces dice que el proxy sí, los cortafuegos y bueno yo la solución que encontré fue desactivando el base por 10 minutos después que lo hayan desactivado Van a volver a recargar la página y cha, cha, cha. Ay, perdón, se me fue un caso. <risa> Después que lo recargue aquí está listo, eh. ya carga su página Como y corriente. Y bueno, amigas de YouTube, eso fue todo. Juega link, que decía algo? Pues, WhatsApp acá. Vale. Eh, eso fue todo, <ríe> espero que les haya gustado, si les gustó, cállese la boca juegalí, si les gustó, oye, madre. Ah, si les gustó, pues dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos que juegan Warface, XD, oye, marico. <ríe> sí, y bueno, eh, si les sirvió déjenme en los comentarios, cualquier duda me las dejan en los comentarios, voy a intentar resolvérselas en lo menos posible. Eso sí, relacionadas bien, bien. al video, por favor. Si me van a preguntar de que por qué, de que por qué el agua es transparente, no sé. Chao.